Algo fuerte, miren, miren, esto. miren a Neto, miren el flow a Neto, miren el flow a Neto, miren el flow, atención, miren el flow a Neto. Eh. Miren, Neto, tú eres parte del equipo de los Team, team Civi, tú eres parte del Team Civi. Yo no he tenido carro nunca. Hay un grupo de personas que tienen onda Civi, creo que onda ACO también, que la policía lo está parando en todos los lugares de República Dominicana. ¿Por qué? El dato que tengo es que un grupo de dominicanos, parece ser, que en el exterior, los llamados chiperos que se llaman. Sí. Chipero, chipeo, Ch chipeo. Chipeo. Los llamados chipeo o los llamados tajetero lamentablemente Eh, perdón, perdón me, se me fue. Lamentablemente, están siendo buscados porque supuestamente el dato que tengo es que han comprado muchos vehículos Honda Civic 100, como como 100 vehículos son de, que supuestamente son como 100 vehículos y esos 100 vehículos lo hicieron a través de tarjetas y, y del chipeo. De lo que le llaman el clon, la clonación de tarjeta. Entonces, hay personas ahí: un tema muy serio que vi a los focos ahí metidos, que metí un tipo de que enmascarado, de un tipo de los, de los chipeos, es muy eso, te, a los Santiago. Es un tema peligroso. ten cuidado con eso. Que esos tigres por sus cuartos no cogen esa. ¿eh? Y bailan pegado con cualquiera. Y bailan pegado con cualquiera, por su cuartos, los tigres no cogen esa. Entonces, eso es lo que pasa, señores. Por esa razón es que están parando. Si usted anda en un onda civil, o un ondaco, no sé. No sé si los, los onda con flacos están en la lista. No. Los Civis son los más. Tanto así que en la capital yo vi una fila de Onda Civis parado. Y hay personas que lo paran o ahora. ¿Y por qué tiene que ser los Civis? Parece ser que se compraron ¿Cómo 100 se, los vehículos que compraron? se compraron los vehículos que compraron. Fue en 100 vehículos Onda Civil. Vamos a ir y ponemos el vehículo para que usted sepa cuál es el vehículo. Si alguna gente no sabe, El vehículo Onda Civil. Por lo que llamado los chisperos. Son chamaquitos que tengo entendido que tienen una casa de tabla. Me dicen tabla. que está frizado el programa. No, el video de, de Cima Carilla salió frizado. Okay. No gritan, porque no gritan, pero sí, sí. tan nítido. Sí. Eh, miren, ese vehículo que usted ve ahí, muy lindo ese vehículo. Eh. Mi, sí, mi primo Kiko tiene uno de esos, unos rojos. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo tiene ese lo compró, me acuerdo, yo que andaba juqueadito, no, no, no, mi el primo mío tiene lo que en Nueva York, en Nueva York. Entonces, el Honda Civic, ese Honda Civic que usted ve, ese vehículo tan hermoso que usted ve, porque hay personas, señores, que tienen una casa de tabla. Oigan, cómo gente con casa de tabla y con, un, y con cuatro bambús en esto. Con cuatro bambús. Hacen con cuatro palos de esos de piñón y par de zinc amarrado con, con, con, con tira ¿Y, carro? y tienen ese carro parqueado. Eso está raro. Me, yo que lo que era un... Miren, señores, el dominicano, el dominicano, donde quiera se la busca. El dominicano, como quiera se la busca. Mire, antes era siempre ha existido la droga. Pero aparte de la droga, está el grupo de personas que se está haciendo rico, comprando celulares, comprando esa eh, comprando celulares, comprando carros, comprando televisores, smartphone, smart TV, perdón, de última generación y cosas así. Entonces, eso está, si usted lo paran en la calle, teniendo un onda Civic, esta es la razón. Por esa razón, ya tú sabes, José Luis. Ah, no, no, no. Tú no tienes un sonata, Tú en sonata. En esto tú. Uh -huh. Ay, mi hijo. ¿Qué tengo yo? Señores, que tú sabes que el pobre no puede manejar mucho dinero porque de una vez, en vez de comprar dos de de la nueva, sí. compra un gritón. Un gritón. ¿Tú entiendes? Entonces ahí se descubre. Sí, porque dominicano no sé, es fácil de descubrir. Porque dominicano. Porque ¿Cómo es posible que usted teniendo. Una casa o sea, en su eh, su casa, una casa cayéndose. Usted va a meter un CIVI 2015, 2012, 2013. ¿Eh? Pero y la huevo mía es justificable ya. ¿Eh? Obligado a tener un sitio que tú sabes, porque si yo le meto un sitio de una casita, así ¿cómo que es un. ¿Y cómo, ¿Y cómo? ¿y cómo que tienen Están preguntando. Eh, llama la atención. Entonces los tigres tienen que saber bien hacer su negocio. Porque eso de que usted compra un CIVI. ¿eh? y meterlo de que así. Hum, tá raro.